media eh, hora quedan 5 o 10 minutos o sea, vamos, ¿no? media hora para que... Sí, mi, es... miro, miro la cámara... No, no, la ah, listo, mí, pues, eh... Eh, mi primer trabajo fue en Google, acá en Argentina antes tuve una breve experiencia en, en una empresa de logística después en Google Argentina estuve dos años en área de marketing y, y ventas y después estuve en OLX tres años, eh, casi tres años eh, a cargo del desarrollo del negocio de la, de la categoría de autos para... Argentina, Colombia, Ecuador y Perú y ahí fue que pegamos el salto con Jaime trabajamos juntos, el mismo equipo él era mi jefe, dicho sea el caso y pasamos a Checkers en octubre 2017 renunciamos A ver, Checkers lo definimos como un e-commerce de autos usados algunos le dicen concesionaria virtual a nosotros nos gusta mucho más un Amazon de autos ¿no? a ver, lo que hacemos nosotros es Comprar autos usados de menos de 7 años, menos de 100.000 kilómetros, los reacondicionamos y los vendemos. El reacondicionamiento es muy básico, no es decir, no es un daño estructural, sino que es pintar un paragolpe, hacerle el service, cambiar una correa de distribución, algunos foquitos, limpieza tapizado, es un reacondicionamiento básico una puesta a punto para que quede semi nuevo. Y la forma en que vendemos es online. Nosotros vendemos el auto online, con entrega a domicilio, tenés un periodo de prueba de 7 días, o 300 kilómetros, no te gusta el auto, no te entra el cochecito en el baúl o no te entra el auto en el garage, nos lo devolvés sin cargo, sin preguntas, se te devuelve el 100% de, del dinero que pagaste y si te lo quedas, tenés un año de garantía mecánica. Son tres meses incluidos y puedes extender hasta un año por un monto bastante bajo. Justamente el fuerte de la propuesta de valor es cuando uno va a comprar un auto, uno no sabe cómo está de mecánica, no sabe cómo están los papeles, eh, hay mucha desconfianza entre, entre consumidores, eh, a ver ¿quién, usted, quién paga primero, quién hace los papeles, quién, cuántos dueños tuvo anteriormente, tuvo algún choque, cómo fue el mantenimiento que tuvo, los service es todo original, la parte mecánica nuestro trabajo es asegurar que tanto la documentación como la mecánica están en excelente estado entonces hacemos un chequeo bastante exhaustivo al momento de la compra son 230 puntos, es una hora y cuarto la inspección mecánica que hacemos en nuestro taller y la realidad es, hay un 30% de los autos que inspeccionamos que no pasan nuestra inspección y los que pasan son los que nosotros podemos dar garantía entonces lo que brindamos al final es una tranquilidad de que no va a tener ningún tipo de problema con el auto que compran y por eso ¿Viste? pueden comprar online, porque tienen estas garantías, uno piensa un auto en Argentina probablemente es la compra más importante que uno hace en la vida en muchos casos, cuando uno accede a un departamento, una casa y uno dice, comprar un auto online de un ticket promedio, digamos, no sé, 10 mil dólares al dólar que querramos eh, al dólar hoy es muy difícil comprar online, entonces si uno no le da las garantías necesarias de que lo puede devolver, de que está chequeado el auto, de que la documentación está correcta, la gente no se anima, al principio nos costaba mucho, pero hoy después de dos años de recorrido, más de mil ventas y un montón de reviews en Google, en Facebook de cinco estrellas, la gente dice, bueno, confío en esta gente eh, y están comprando online. Hoy, hoy por hoy, a ver... La pandemia cambió un montón, ¿no? Eh, antes de la pandemia nosotros vendíamos un 40% de los autos online y un 60% la gente hacía una cita y venía a ver el auto a nuestro galpón. Ahora, post pandemia cambió por completo. En eh, los primeros cuatro meses de la cuarentena vendimos 100% online y recién hace dos meses abrimos las puertas de nuevo, pero yo diría entre 80 y 90% de los autos hoy los vendemos 100% online a nuestros clientes. El cliente lo recibe en su casa sin haberlo visto antes. Hoy nosotros somos, a ver, Checkers hoy es Cabac Argentina y es una historia bastante larga, hace muchos años. Eh, nosotros conocimos a Carlos García, el founder de Cabac.com, hace ya casi dos años cuando lanzamos este modelo de negocios en Argentina. Un poco nuestra postura fue, es un modelo de negocios de ciudades o de países. Es muy difícil que, un, que, que una compañía que hace esto se vaya de un país a otro, pero porque el mercado es gigante y las barreras de entrada son muy importantes entre país y país, entonces hace más sentido meterse de lleno en un país, en diferentes ciudades, eh, que ir migrando a diferentes países y expandiéndonos. Entonces, con esta visión, lo que hicimos fue hablar con todos los players de este modelo de negocio en el mundo. Eran seis o siete. Estaba Kavak en México, Volanti es una de Brasil, estaba Carvana, Shift y Birrum en Estados Unidos, tenés Clickers en España. Eh, bueno, hay, hay un par de modelos. Hablamos con todos. Arrancó la relación con los chicos de Kavak y cada seis meses íbamos hablando. El año pasado entramos en el, en el batch de, de Y Combinator, es esta aceleradora de startups de, de Silicon Valley donde han salido varias unicornios como Airbnb, Rappi, eh, Green, eh, Stripe, bueno, va, varias compañías reconocidas, Dropbox también. Y en el camino a Y Combinator estábamos levantando nuestra serie de inversión A y les escribimos a los de, a los de Kavak justamente porque para hacer escala en México, para visitarlos, conocer sus instalaciones y ver si les interesaría participar de la ronda que estábamos haciendo y entre esas conversaciones un poco lo que salió es ¿qué tal siempre hacer una ronda de inversión separados? no nos fusionamos y en vez de estar compitiendo a nivel Latinoamérica en el futuro no podemos crear algo mucho más grande juntos y eso fue lo que pasó al final Hoy, hoy Checars es Cavaca Argentina, nos fusionamos y con Jaime quedamos a cargo de, del negocio en Argentina y, y somos socios del negocio global y vamos a colaborar en la expansión a Brasil, a Chile, a Colombia desde un puesto de, si querés, de, de leadership eh, regional. Pero hoy... Junto, junto con Kavak vamos a compartir eh, temas de marketing, temas de branding y obviamente toda la tecnología. Kavak es una compañía que hoy vende 10 veces más la cantidad de autos que vendemos nosotros. Nosotros estamos vendiendo 100 autos por mes. Ellos están en 1.000 con una ambición de vender 2.000 este diciembre. Acá tres meses. Entonces, ellos han pasado por lo que pasa, estamos pasando nosotros hace dos años. Tienen mucho know-how y una tecnología espectacular que nos va a ayudar a, a escalar este negocio muchísimo en los próximos meses y años. Lo principal al momento de entrevistar a alguien es la productividad y las ganas que tiene de crecer, es decir, son diferentes etapas las que tuvimos con Checkers, al principio no teníamos capital, era solo inversión propia, entonces traíamos lo que podíamos traer, eh, para gente menos experimentada. Hoy por hoy estamos trayendo diferentes perfiles, tenemos perfiles por ahí, más entry level, la gente recién graduada de la universidad, pero muy, muy como high performance, que tienen ganas de crecer, ganas de tener equipos a cargo rápido, ganas de desarrollarse, mucha, mucha ambición. Eh, por más que no sepan nada del negocio sino que tengan ganas de capacitarse y por otro lado traemos expertos en diferentes verticales por ejemplo expertos de terminales en el vertical de calidad, expertos en logística para complementarnos justamente a ahí, la, las facultades que no venimos nosotros de, de background entonces es como esa, esa composición, expertos en diferentes temas pero también gente que tiene una proactividad de crecer y aprender y principalmente el fit cultural. Es decir, yo no quiero el vendedor que venda el doble que todos, pero que sea individualista. Yo prefiero el que sea más promedio, pero que tenga muchas ganas de crecer, de aprender y que después pase a ser el mejor, tal vez en seis meses un año, pero que sea un team player, que haga fit con, con la cultura. Al final, en una startup trabajamos muchísimas horas, en promedio 12-14 horas por día, todo el equipo. Entonces, si, si hoy por hoy estamos dedicando la mayor cantidad de horas de, de nuestros días al trabajo, eh, la cultura tiene que ser fundamental, que, que, que sea un lugar donde uno quiera ir, que llegue un lunes y uno no diga qué fiaca tener que ir a trabajar hoy, sino que el domingo diga voy a ver la agenda para mañana y, y ver cómo arranca la semana con, con todas las ganas. Eso es lo que buscamos en, en el equipo. El fit cultural mata cualquier tipo de, de capability que, que tenga una persona como en su background. Para agregar algo que, que siempre digo que cuando hablo con algunas personas algunas unas charlas de café es que, que se animen a emprender, es decir, hay mucha gente que por ahí dice no se anima a emprender porque hay muchas chances que vaya mal que es verdad, pero al final si uno le pone la resiliencia, el corazón, eh, la fuerza necesaria eh, se, depende de uno y, y el, el, el journey de emprender es espectacular de, de, de, digamos, poder tomar decisiones rápido, eh, poder ser como accountable de esos resultados de las decisiones eh, y poder sentirse owner eh, y trabajar con, con amigos, trabajar con un grupo humano digamos espectacular donde todos sean dueños de, del negocio, es una experiencia que ninguna empresa, ninguna empresa te puede dar y puede ser un emprendimiento tan grande como global, como puede ser algo, una micropyme muy chiquita de tres personas que el sentimiento ese de emprender es el mismo, eh, de nuevo, creo que la resiliencia es la palabra clave en este juego, hay que tener un manejo de cabeza fuerte es un sub y baja de emociones, impresionante y algo raro que pasa es en el mismo día puedes tener el mejor día de tu vida y el peor día de tu vida y todo el mismo día y eso es algo, es una sensación espectacular, uno llega por ahí cansado físicamente a tu casa pero de la cabeza llegas eh, feliz y eso es una experiencia recomendable a todo el mundo a ver, no nos pasó de decir hasta acá llegamos eh, Sí nos pasó de decir esto, no, esto no, no va a funcionar pero porque teníamos más que nada por fundraising llegamos a un momento donde pasaron las pasos en agosto 2019 el país de repente macroeconómicamente estaba yéndose para, para abajo y cuando hablamos con inversores de afuera de Estados Unidos era muy difícil explicarles lo que pasaba en Argentina y decirles es un buen negocio invertir en nuestra compañía hoy que estamos solo en Argentina y ellos nos decían mira me encanta el nuevo negocio me encanta el equipo, me encantan las métricas pero no me gusta invertir en Argentina en este contexto si se va a otro país eh, si sí, en ustedes y nosotros estábamos en una etapa muy early en un modelo fuerte en assets y en operaciones no es tan fácil abrir un país de un día para otro y teníamos poco capital y la realidad era que abrir un país en ese momento era separarnos entre los socios y diversificar mucho el riesgo eh, y no era una, una decisión que queríamos tomar en esa etapa eh, y después entró el fondo de Shower Ventures eh, justo en ese momento en la semana de, de post paso, post elecciones y, y un poco nos cambió pero yo te diría antes de eso teníamos un mes y medio de, de vida de caja para, para pagar sueldos, tuvimos que reventar 3, 4 autos a venderlos más baratos los que habíamos comprado justamente para hacer un poco de caja y pagar estos sueldos y ahí fue como, ahí la vimos un poco negra, ahí dijimos, y eso fue hace un año solamente ahí dijimos, eh, si no conseguimos una ronda de inversión en 30 días, eh, vamos a tener que cerrar